Estamos en Uspallata, un sol divino, una temperatura ideal. Estamos con Ana, porque es una de las tantas que intentaron cruzar a Chile, pero no lo lograron. Le vamos a agradecer, a Ana, que se quedó un ratito con nosotros. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿intentaron cruzar a Chile? Sí, intentamos, pero no. No pudimos, nos volvimos. Eh, salimos de la ciudad a las 3 de la mañana y estuvimos seis horas casi parados en el auto a paso de hombre. Y mm, antes de llegar al túnel estábamos frenados, frenados y bueno, nos dijeron que el paso se iba a cerrar y el clima estaba bastante feo, así que parecía que venía como complicado. ¿Ustedes tenían la información de que estaba esta posibilidad de cerrar el paso? Sí, habíamos igual hecho llamadas a horcones, a gendarmería y nos habían dicho que, que se podía, pero que era probable que lo cerraran. Uno se arriesga porque bueno, ya teníamos todo pagado y entonces, y con muchas ganas de viajar. Claro, aparte que uno espera, ¿no? Estos fines de semana largos. Totalmente, desesperadas. ¿Ustedes iban en familia? Sí, éramos tres familias. Ah, un montón. Sí, sí, sí, en patota. Bueno, ustedes nos mostraron recién un video que habían filmado ellos mismos. Es impresionante la cantidad de gente. Y nos decían, ¿no saben lo que es allá arriba la cantidad de personas que intentan cruzar? Sí, hay muchos camiones. Es, eso también complica mucho el paso, ¿no? Así que, y el clima estaba bien frío, nada que ver con el sol que tenemos acá en Uspallata. Bueno, a disfrutar de Uspallata Bueno, bueno lo, lo vamos a intentar. Muchas, muchas gracias. gracias. Bueno, así como Ana, hay un montón de personas, muchas gracias Ana, eh, que justamente han intentado cruzarnos de decían recién, eh, teníamos todo planificado, la estadía paga absolutamente todo, inclusive recién eh, hablábamos con un joven que nos decía ya nos veíamos en la playa, en el mar a esta hora, sin embargo, eso no se pudo porque llevaban muchas horas intentando cruzar y la verdad es que cuando ya les dijeron que se iba a cerrar el paso, eh, decidieron volverse. Vamos a mostrar aquí con Pablo Rodríguez que estamos eh, en este lugar tan eh, icónico, ¿no? De Uspallata, en esta playa de estación, en, en esta estación de servicio, bien digo, donde ustedes pueden observar que muchos han parado acá un rato para poder almorzar y después... Ya eh, obviamente volverse hacia la ciudad porque no van a poder cruzar y lo que nos informaba recién nuestro amigo Osvaldo Valle es acerca de la cantidad de personas que han cruzado a esta hora porque eh, al menos se han registrado hasta que antes de que cerrara el túnel 3.300 3, personas fueron las que entraron y las que salieron eh, 3.700 eh, personas, bien digo, con una demora promedio en Chile de 7 horas. Esto era antes del de cierre, obviamente, pero bueno, muchas personas están recién bajando hacia Uspallata para volver hacia la ciudad. Eh, bueno, ustedes ven el clima, pero... A ver, le voy a preguntar a Pablo si puede mostrar cómo está el, el tiempo hacia eh, ya lo que es la cordillera, que ustedes pueden observar que hay... Muchas nubes, inclusive están bastante bajas las nubes. Nos decía Ana, hace mucho frío, está comenzando el temporal y esto se puede ver a simple vista, ¿no? Porque si bien acá hace mucho calor, pero a unos pocos kilómetros cambia totalmente eh, la temperatura y por supuesto que esto se debe al clima, ¿no? De, propio de la montaña. Pero bueno, esto fue el motivo por el cual termina cerrando el túnel internacional. Lo que nos decían hasta hace unos minutos es que no se tiene certeza... ¿Cuándo se va a abrir? Por lo tanto, muchos están especulando, inclusive hay personas que han decidido quedarse en alta montaña para ver si hay posibilidades de cruzar. Ya tenemos un antecedente de un temporal en donde muchas familias quedaron varadas, ustedes recordarán, en lo que es la ruta internacional y obviamente que esto es lo que se intenta evitar, ¿no? Pero también hay que decir algo, en el camino que nosotros eh, hicimos hasta llegar a ospallata la verdad es que no habían controles, encontramos un solo control y tampoco había personas que fueran avisando de que no subieran, quizás... Lo hubo en la mañana muy temprano, pero al menos en, el, en la hora que nosotros llegamos hasta Ospallata no habían controles, excepto uno solo, eh, que, era, fue, que solamente revisaban los vehículos, pero no daban información de, por ejemplo, no subir o, no, o recomendar al menos de no subir a alta montaña. Eh, quedamos atentos a la información, ya lo comentó sí. hace un ratito Osvaldo Valle, mañana 5 o 6 de la mañana. Dejará de nevar, allí despejar el camino para ver quiénes pueden empezar a cruzar a primera hora ya de la mañana, cuando lo diga Paso Fronterizo y también Gendarmería. Me parece que lo que más indignación provocó fue la demora, porque más allá de eso, la situación meteorológica todos la comprendemos. Nadie quiere quedarse atrapado en medio de un temporal en Cordillera o pasar por una situación incómoda, y mucho menos si viaja en familia. El tema es, si llegaste más o menos en tiempo y forma y estuviste seis, ocho horas esperando, bueno, ese es el tiempo que tal vez pudiste tener para cruzar y lamentablemente eso se frustró. Una situación en la aduana que se da Hola. absolutamente todos los años y que nunca encuentra una solución definitiva. Muchas gracias, Sofía. Ay, a ver, dale, Sofía, dale. Hasta luego. Te escuchamos, te escuchamos. Ah, sí, estábamos acá con otra persona, sí, estábamos con una persona que también... ¿Usted intentó cruzar a Chile? Claro, claro. Tratamos de cruzar porque nos habían dicho que hasta las 12 estaba abierto y no era así. ¿Y ¿Hasta Así. dónde llegaron? Llegamos hasta la a, a gendarmería ante las cuevas. Ante las ¿Ustedes ah, claro. de dónde son? Somos de Viña, Viña del Mar. ¿Ustedes venían a, a Mendoza? A San Rafael. San Rafael. Estuvimos cinco días, seis días allá y decidimos volver hoy día y estaba cerrado. Claro. ¿Y tenían ustedes conocimiento de que podía estar cerrado el paso por el temporal? Eh, sí, pero no a ciencia cierta. Claro. Eh, era una información muy vaga que teníamos de que había estado cerrado el día miércoles, creo. Y ahora ya está cerrado y no sabemos hasta cuándo. Bueno, a lo mejor mañana que baje el temporal ya... A lo mejor mañana. Bueno, muchas gracias. Eh, ya, gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando, en este caso, un vecino del, sí. del vecino país de Chile que, bueno, había llegado a la provincia de Mendoza, a San Rafael, y también no pudo volver a su país en este caso. Hay muchos vehículos chilenos también que vemos en este lugar, así que esa es, esto es la, el panorama ¿no? que nos encontramos en Uspallata. Bueno, paciencia para los que quieren viajar al vecino país, y por supuesto los argentinos y los chilenos que quieren regresar. Ahora sí, gracias, Sofía.